Debido a la gran contaminación de envases de medicamentos, es que creamos One Pill, una máquina expendedora la cual entrega la cantidad exacta de medicamentos que requiere el usuario, evitando así el uso de cajas plastificadas. Para esto se cuenta con una estantería al costado donde se colocan envases reutilizables, donde los usuarios colocarán los medicamentos que saldrán de esta máquina. One Pill se rellena usando blisters en forma de rollos, los cuales se, se meten dentro de la máquina por el compartimiento trasero. Por delante se tiene el tarero principal, donde el usuario elige la cantidad de medicamentos que quiere, realiza el pago y recibe los, los medicamentos solicitados. OnePill se encarga de dosificar los blisters internamente.